EPS, empresas públicas de salud O más bien, miserables empresas privadas de salud ¡Derechos! ¿Derechos? ¡No más EPS! ¡No más EPS! ¡Devuelvan robados. robado! ¡Devuelvan los robado! ¡No más EPS! ¡No más EPS! ¡Yo no estoy pintado! ¡Yo no estoy pintado! ¡No Todo, todos los meses, ¡No recibo ni mierda Y si me enfermo, le pregunto a una abuela Las EPS ¡No te curan Porque ellos son, el ¡No vas valoro robaro ¡Devuélvalo robado No más Eps. No más EPS. Lo público es privado. Lo público es privado. No más EPS. No más EPS. El paseo de la muerte. El paseo de la muerte. No más EPS. No más EPS. Un plata asesinado. Pago todos los meses, no recibo ni mierda Y si me enfermo, le pregunto a la abuela Las EPS no te curan Porque ellos son el parásito criminal ¡No más EPS! ¡No, ¡No más EPS, EPS! ¡No más EPS!